Truco para emparejamiento con bots Qué onda gente, en este video me empareja con bots en clasificatoria en modo solo Estuve jugando una partida y logré terminarla con 21 kills Acá algunos de los de los capas que estuvimos dando en la partida Acá era el, el crack que jugaba bien, que bueno, lo terminamos matando rápidamente Y bueno, espero que les guste el video Ya estamos acá en la partida cracks Vamos a, a caer en la parte de Bit Masaki Recuerden que si bueno, si les gusta el video, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su hermoso like, compartir el directo, así llega a más personas, también activar la campanita para que los, les notifique todos mis videos, eh, los directos que hago todos los días. Hago directo por TikTok, directo por Nimo TV, eh, síganme en Instagram, en todas mis redes sociales que estamos ahí a full metiéndole y creciendo. Bueno, ya caímos acá en Masaki, agarramos un auge. Miren, le comento gente, la, la verdad que este video era eh, o, otro tipo de video que quería hacer. Pero bueno, terminó saliendo este. Así que bueno, ahí le tiramos una granada a este crack. Y lo terminamos reventando, se llamaba Lauti. Ahí ya luteando un poquito, todavía mira, Mirai 4. un par de, de granadas ahí. Miren, yo que la idea de este video era jugar con... Con el arma que encontrase primero. Pero bueno, eh, fíjense que ahí tengo dos auge. Y, y nada, termino jugando... Termina saliendo este video que... Ya que me emparejó con bots, dije bueno, vamos a hacer esto. Ahí ya estamos en la tienda. Sacamos un par de miras, una, una caja de reparación. Ya había habían disparos arriba. Así que no sé si era a la izquierda o a la derecha. Y cuando voy por acá por el descampado, me termina el bolsito pegando desde atrás. Y ahí ya con la auge le reventamos enseguida. Ya ahí vamos con la tercer kill, vamos subiendo, hay que, que lutear un poquito. Fíjense que yo sigo con las dos auges gente, nunca cambio. Ahí le reviento todo el chope y lo termino bajando. Creo que le saqué 2 de 23 nomás y ya lo bajé, claro, porque los bolsitos ni se cubran nada. O sea, van nomás derecho caminando. ¿Querés que vayamos y compremos otras? Acá tomamos un poco de altura. Estábamos yendo por el descampado, tenía bastantes paredes, todo le metemos al respirador Nashi Cuando veo ahí un enemigo le reviento todo el chope otra vez, y lo termino liquidando, ya la sexta kill cracks. Acá vemos si looteamos algo, uy aparece otro crack y le reventamos otra vez la cabeza se... En una parte del mapa como que se ponen todos juntos los bolsitos mira acá ya había otro ¡Pum! palpizo 114! Y esta es la parte en donde me viene a rushear el que jugaba bien, entre comillas, en la partida. Con el auto, miren, me viene así de la nada en el auto. Y yo dije, bueno, es el momento, si, la, si mato a este, tengo, gano la partida. Así que bueno, estaba con la Mini Uzi, le pongo pared rápido. A ver, intento a ver si se si se logra confiar. Y cuando se confía ahí, retrocede un poquito, le tomo distancia y lo reventamos con la Mini Uzi. Y le tiramos el mote porque, bueno, era el que jugaba bien. Así que bueno, ya la logramos ahí nuestra novena kill Tenemos chaleco al 4, todo Yo dije, esta partida la tengo que ganar sí o sí y, y bueno, tienen que quedarse a ver el video hasta el final Porque realmente, gente, el final casi que la pierdo Porque jugaba bien eh, Jugaba bien y tienen que ver hasta el final el, el video Así que nada, ahí ya, ya luteando un poquito Estábamos con la doble auge, como les comenté. Ahí veo a uno en pick. Ya estamos acá. Y le resaco 20 de días nomás, gente. 20 de días le saqué. Y le termino matando para hacer nuestra 11 kills. Eh. Ya vamos 11 kills. Uh, había otro crack acá, 75 para el piso, 12 kills. Esta partida es nuestra, muchachos. Esta partida es nuestra. No hay que se nos. No se nos puede escapar esta partida. Estamos ahí con, bueno, eh, recuerden que yo juego sin skin Por eso no ven la, la skin de las armas y todo eso Eso ayuda un montón a, a mejorar gente Así que si, si pueden jugar sin skin mucho mejor Ahí le estaba reventando el chope a uno Y me espaldean en, en pick Y este lo reviento enseguida Y el otro que estaba al bolsito caminando allá A ver, le sacamos el pecho Y ya vamos con 14 kills Bastante bien cracks la partida Ahí me mandan Soli Bueno, seguimos, seguimos acá tenemos la mini Us y todo, muchachos. Recuerden que al final del video voy a estar eh, explicando eh, cómo hice para que me empareje con bots. Así que por eso también véanlo hasta el final, cracks. Ahí estamos ya. Dije, bueno, como sabía que iba a ser el video de emparejamiento con bots, ya directamente ahí cambié la auge y ya tenía, estábamos con un MP como para un poco de corta distancia. Ahí estaba boludeando a full sartenazo y veo a un enemigo ahí. Ahí le sacamos pecho, un par de 49 el Rogelio. Y ahí ya la, le vamos a rushear rápidamente para ver si podíamos reventar. Había otro enemigo a la izquierda, eran dos. Dije, bueno, voy a matar primero a este. Eh, rápido, ahí le reventamos toda la cabeza. Lo bajamos, paré rápido, nos curamos rápido y ya viene el, el otro. Y lo tenemos que reventar, pum, para el piso también. 16 kill cracks. Parece fácil, pero por ahí los botsitos son agresivos. Y, y te vienen de a dos o de a tres y ojo que te pueden matar. Eh. Así que tampoco hay que confiarse. Por eso siempre ahí pongo pared rápido, todo por si... Porque si te dejan tocado, un botcito de atrás te pega un tiro y te puede llegar a matar. Así que no se confíen, gente. No se confíen. Ahí tenemos otro crack. Una pechiza insana. Lo terminamos llegando para el lobby. 17 kills cracks. Y bueno, este es el, el momento que le voy a estar eh, explicando más o menos cómo hice para, para que me pareje con, con bots, gente. Yo simplemente entré a la partida emparejando en modo solo eh, y tenés que hacer la primera del día, dale, Hagan la primera partida del día eh, en modo solo, en clasificatoria, dale Y me dicen en los comentarios si les sirvió este video. Simplemente eso, gente. Así que nada, comenten, dejen su like, compartan con sus amigos. Eh, a ver si, si les sirve también a sus amigos. Dejen sus su super comentarios ahí en el chat. Bueno, seguimos ahí con, con el video. Ya ahí tranquilo, en la parte de, del desnivel de pick. 17 kills, quedaban 10 vivos muchachos. Poco, digo, esta partida sí o sí la tenemos que ganar. Uno me estaba espequeando, creo que es el que el que había matado, que dentro de todo jugaba bien. Bueno, ese es el, el que me estaba espequeando. Ya ahí como vemos estaba cerrando la zona en la parte de más de 1000. Entre pick y 1000 por ahí. Pero ahora ahí estaba solo gente corriendo, ahí tranquilo, no había nadie. Seguimos, seguimos, full machetazo. Esa zapatilla que me puse azul estaba en piola. La verdad es que me gustó bastante la skin que me puse. El, la look royal nuevo con, y me puse el mono y digo ya fue. No sé si les gusta la skin, también me lo pueden dejar en los comentarios. Eh, o si quieren que me vista de diferente forma, me, me lo dicen y yo me lo pongo. Dale cracks. Ahí vemos un inhalador, sacamos rápido. Seguimos, seguimos un poco acá caminando, no veíamos a nadie cracks. Izquierda, derecha, pero bueno, los botsitos, digo, están todos juntos, no me vienen a buscar, no sé qué pasó. Ya quedaban 8 vivos, 7 vivos, lo, se seguían matando entre ellos. Ahí tenemos una segadora, entramos a la casita de madera, ya llegando para lo que era pic, Ahí veo a uno, conecté a uno, le saco 23 y 30 seguimos ahí con full pechiza la auge es difícil cuando no usas skin en las armas pegar capas así en, en movimiento más cuando es de frente sí pero en movimiento es más difícil ahí lo vemos a este crack le reviento todo el chope. ya vamos con la 18 kill gente, vemos uno atrás eh, uno atrás que me estaba espaldeando lo vi tarde pero bueno, ahí lo reventamos rápido bien, 19 kills ya quedan 4 y yo 5 vivos en la partida Ahí nos curamos un poco el chaleco. Ya se va cerrando, gente. Ya se va cerrando la zona. Últimos en pie. Tenemos que ganarla así o sí. Pero va a quedar uno, gente. Va a quedar uno que jugaba dentro de todo bien. Y yo pensé que la perdía. Pensé que la perdía la partida, gente. ¿Se imagina. Yo digo, no puedo perder esta partida. Que era para el video de YouTube. No la puedo perder, muchachos. Así que, nada. No, el, el final, la verdad, que está épico. Eh, ahí veo que Veo un enemigo ahí Que estaba looteando A ver le intento disparar Le pego full pechiza Full pechiza No sé qué me pasó 87 87 en la capa Pero no se muestra Creo que lo espaldea un bolsito A ver Sí, ahí hay un bolsito ahí En la antenita Que no lo, no lo logra espaldear Y le saco pecho, pecho, pecho Y pa'l piso, loco 20 kills y ya me quedan dos, ¿eh? me quedan dos en pie Y hay uno ahí atrás de la pared blanca Y el otro no sé dónde estaba El otro no sé dónde estaba, si estaba con él también A ver, ahí lo, lo tratamos de reventar 19, 27, lo marcamos y ya empezamos lo que es el rush El último rush, gente El otro creo que se eliminó Y ya quedó con el que jugaba dentro de todo bien Yo tenía dos paredes nomás, ahí me había quedado sin paredes Ahí llegamos al rush, izquierda, derecha cuando veo que se pone detrás de la pared ahí, ya me acerco un poquito más. Uso la habilidad que te marca en el mapa donde está parado. Ahí le saco pecho, pecho. Ahí lo engaño un poco. Y cuando se va al descampado confiado, del pasito del bot. Ahí le reventamos gente y la terminamos ganando con 21 kills. Tremendo bulla. Aunque fue con bots. Ya saben gente, en, pareja, en el modo solo la primer partida del día. Y me lo ponen en los comentarios si les sirvió este truco. Así van a, a ganar su primer partida seguro en modo solo, Dale, en clasificatoria. Espero que les haya gustado gente de verdad. Dejen su super like, comenten, activen la campanita y lo más importante suscríbanse al canal. Chau chau.